gris muy oscuro casi pegándole a negro y los canvas se van a poner en posición fixed para que podamos dar un tamaño total del, de, de la parte interior de la, de la ventana lo vamos a poner hasta arriba y lo vamos a poner hasta la izquierda pero no le vamos a dar tamaño porque eso lo vamos a hacer con código Esto va dentro del gead. Abrir el body. Aquí vamos a, voy a poner el canvas. Lo voy a poner un tamaño default, pero esto se va a modificar al momento de cargar la página para que sea del tamaño del, del in, el window inner width. aquí abro el script y voy a crear la, el estado, el estado va a tener el, los, la lista de puntos que por default va a estar vacío pero lo vamos a llenar al momento de cargar el centro de X que va a ser 0 y el centro de Y que va a ser cero también. Pero aquí lo actualizo y ya va a salir el color que le pusimos y vamos a continuar con más parte del código, lo siguiente va a ser referenciar este canvas de aquí lo vamos a guardar una variable bueno como no le pusimos id se lo voy a agregar aquí id canvas y lo pongo aquí y voy a obtener el contexto de, de dibujado de dos dimensiones de este canvas que acabamos de referenciar Pero lo que, voy, lo que voy a hacer es crear el modelo del, del, del punto, los puntos que se van a dibujar. Para eso voy a crear la función dot con D mayúscula. Y en el momento de llamarse, se va, a, se va a poner R, que es el radio. R, R es el radio de. no de la bolita, sino más bien de. Eh, qué, tan, qué tan al centro está ese, esa bolita. Más bien a qué distancia está esa bolita del centro de la de nuestro canvas lo vamos a hacer random para que comience en cualquier en cualquier posición que sea que sea el tamaño del, del canvas multiplicado por 2 este x y y no lo vamos a llenar aquí pero sí lo vamos a dejar en 0 para que estén ahí presentes es, el, es lo que se va a computar eh, previamente al dibujado entonces sigue la velocidad, la velocidad la voy a dejar en 1 la velocidad es eh, digamos es la unidad en la que rota el, las bolitas alrededor del centro y la rotación es la posición actual que se encuentra esa bolita con respecto al centro lo vamos a hacer para que sea aleatorio de acuerdo al pi por 2 que es el círculo completo luego Ok, aquí me equivoqué. El, el speed es la velocidad de atracción hacia el centro y, la velocidad y el rotation speed es la velocidad de rotación. Esto también vamos a hacerlo con el mat.random multiplicado por 0.04. Esto es un valor arbitrario que yo, que yo, que yo leí, eh, que lo determiné por tanteo. No es, un, no es una unidad eh, racional, digamos. Entonces... Aquí voy a generar. También lo voy a agregar el color. Para ponerle un color aleatorio. Que sería RGB. Esto es porque es texto, ¿no? Le vamos a concatenar los valores. Que se sería mat.random. Multiplicado por 255. Y esto lo vamos a convertir a entero. Vamos a hacer lo mismo para los otros valores. Pero aquí te pone una coma porque es el divisor de de cada uno de los objetos del color así este al final no lleva porque lleva el paréntesis de cerrado así y ya tenemos el color ahora lo que vamos a hacer es es crear la función de, de ejecución la función de ejecución es la que va más bien de precálculo de ejecución se va a llamar tic así este se va a ejecutar cada cierto tiempo en cada ejecución vamos a decirle que recorra cada uno de los elementos que estoy haciendo mal aquí está punto le y luego index más más aquí voy a referenciar el punto de acuerdo al índice state dots y lo index luego aquí voy a ponerle que el dot.radius es decir la, el, que tan cerca está el centro le voy a lo voy a disminuir el valor de dot.speed por la velocidad de de atracción a este centro luego la rotación le voy a decir que sea el dot.rotation speed la velocidad de rotación sin embargo eh, el radio no puede ser menor a no puede ser menor a cero entonces cuando el radio sea menor a cero vamos a decirle que el radio sea se vuelve a generar el radio para que se, se ponga a las orillas del del ¿cómo se llama? a las orillas del canvas que es canvas.width Camas punto 22 entre 2 más camas punto wid entre 2, o sea, es bien, es, sería así más bien esto por esto más esto. Luego, esto es lo que les decía que se iba a, a computar: es el, la posición de x y la posición de y. El caso de x va a ser el dot, el radio del, del dot, o sea, el. ¿Qué tan alejado está el, el círculo ese al centro del canvas? Por el coseno de la rotación. Y le, subamos, le sumamos el centro de X. Para Y vamos a hacer algo parecido, pero obviamente va a ser Y aquí. Y en lugar del coseno va a ser el seno. Y en lugar de CX va a ser CY. Ya con eso ya tenemos eh, la posición en la que se debe dibujar el círculo después de, de recorrer todos los, los círculos vamos a llamar a la función requestAnimationFrame que esto lo que hace es, es pedirle al navegador que dibuje algo dándole nosotros la función que va a utilizar sin embargo no lo va a dibujar porque eh, sin embargo si, si el, el navegador determina que está tardando mucho en dibujarlo se va a brincar frames y no lo va a dibujar pero va a mantener el mismo ritmo eh, entonces aquí vamos a ponerle que se vuelve a ejecutar la función tick o sea sí misma entre comillas no porque no se ejecuta esa misma cada 25 milisegundos ahora obviamente lo que necesito pues es determinar lo que va a ser la función draw la que, la que le estoy dando aquí para eso lo vamos a crear la función draw lo que va a hacer es simplemente eh, Primero que nada en cada iteración del de, de renderizado vamos a decir que, que borre todo Va a ser de acuerdo al tamaño del canvas Tanto de ancho como de, de alto Después de esto eh, Voy a recorrer otra vez los, los, los Cada uno de los círculos, los puntos Con los círculos, los puntos, quiero decir, y e, igualmente como lo hicimos anteriormente, le voy a referenciar también el, el dot actual. Y inmediatamente después de esto, lo que vamos a hacer es decirle contexto que el, el color de rellenado que voy a utilizar va a ser de acuerdo al que generamos acá arriba: este, este color de rellenado del dot entonces va a ser si la dot punto color ya está ahora ahora lo que sí es crear un pat. bueno es que en realidad no, no es necesario este más bien crear no si sí, beginpad para iniciar un pad de, de vector y vamos a dibujar un arco o sea, un arco no, un arco. Dot.x, la posición de Dot.x. O sea que vamos a dibujar un. Eh, vamos a completar el arco de, de eh, del radián 0 al radián mat.pi por 2. O sea, dibujar un círculo, pues, dicho de otra manera. Dot.y, luego el radio. El, le vamos a poner Dot.radio pero lo vamos a multiplicar por un valor arbitrario que sería en este caso 0.03 esto significa que el, el, el radio de cada circulito va a ser la va a ser el 3% de lo que es el radio con respecto al centro del canvas el 3% entonces pero para que no sea demasiado pequeño la bolita y que no se vea como que desaparecen tan pronto lo vamos a poner que sea más uno para que sea el valor mínimo eh, de, just, como no puede haber un subpíxel pues lo que va a pasar es que eh, se va a desaparecer justo después de que llegue al tamaño 1 entonces luego lo que sigue el otro parámetro es este el cero el cero viene siendo desde qué radianes vamos a empezar a dibujar el, el arco del 0. y luego mat.py por dos que es el a donde va a terminar de dibujar o sea un círculo completo luego voy a cerrar el, el pad para que se cierre el círculo y finalmente voy a dibujarlo voy a decirle que fill para que se rellene ese círculo parece que me contestó el Siri no, no sé, no sé que le dije a ver entonces Ok, ya tenemos la función de este, pero pues tal vez te has preguntado que aquí no hay nada, ¿no? Pues eso es lo que vamos a hacer ahora, lo que vamos a hacer es rellenar eso. Para rellenarlo vamos a hacer otro recorrido aquí. No, aquí no se está T.2 .2 porque todavía no existe, vamos a generar un, un valor eh, arbitrario. vamos a ponerle 100 nada más. Un valor hardcodeado y vamos a hacer algo tan sencillo como esto new dot así vamos a, a recorrer hasta el número 100 y voy a insertarlo con push y va a generar un, un new dot para cada push para cada iteración con esto ya debe de funcionar pero no, si sí me hace falta algo me hace falta llamar el inicial la ejecución inicial para que se empiece a, a ejecutar el tick Ahí lo voy a ejecutar. Y si se fijan ya está ya están las bolitas dando vueltas ahí. ahora lo que me hace falta es que se ajuste todo esto porque ahorita está acá en la, en la orilla porque le puse cero, para hacer el ajuste necesitamos entrar con el tema de windows resize, cada vez que se redimensione la pantalla necesitamos tomar el valor de, del, del ancho y del alto el, el canvas va a tomar el ancho exactamente de, del ancho del este de, de todo la, eh, el área de la pantalla pero interna de la ventana quiero decir lo mismo vamos a hacer para el, el alto y para el estado de x va a ser eh, simplemente la mitad de estos o sea lo vimos entre dos, punto window.inner8 entre dos y como cuando recién carga una página no, no se ejecuta el resize, lo que vamos a hacer es forzarlo aquí nada más. Ahí está. Ah, es que lo hice mal. Es CDX C y CDY. Ahí está. Ya están dando vueltas. Aquí lo único que hace falta para que se vea... Pues de alguna manera más... como si es más consistente es agregarle más, más bolitas? Si recuerdas, aquí le habíamos puesto 100. Vamos a ponerle 200. Vamos a ponerle más 300. 500. 5.000. A ver ándale ahí está. Vamos a ponerle 10.000 a ver qué pasa. Sigue funcionando. Vamos a ponerle 50.000. Creo que ya se va a trabar Si sí, ya está muy lento. Vamos a ponerle 25.000. Lo voy a dejar en 5.000. Bueno, 10.000. Ahí está. Ahí se ve más. Si se fijan aquí en el donde se, donde se nota más el, el espiral es aquí, en el centro, porque cuando lo ves aquí de las orillas parece que están girando siempre en la misma posición pero en realidad, digo a la misma distancia pero en realidad sí están acercando al centro. Y ahí está, eh, espero que te haya gustado y no olvides suscribirte al canal.